Gracias. Una es salida casi redención No tengo afición hacia la soledad impuesta Pero parece certeza en mi liberación Cada letra escrita es un percance en el camino Cuando todo lo ya dicho se hace realidad que es tan franco a mi vista son tus ojos que despiertan